El reglamento de la convención Pese a que ya se encuentra aprobado No hemos tenido acceso al, a todo el, el, el texto Sin embargo ya han trascendido Algunos contenidos de este reglamento Lo primero es que y es bien interesante Es que se eh, crean siete comisiones permanentes ya Y además que eh, se aprueba el, la transversalidad de distintos, de distintos puntos del, de, que habían sido planteados como parte integrante del, del reglamento. Se habla de la transversalización, del enfoque de derechos humanos, de género, de la inclusión, de la plurinacionalidad, del enfoque socioecológico y de la descentralización. Además de eso... Sabemos que se mantuvo la idea de los dos de los dos tercios y se habla en el documento también de la idea de participación, donde la ciudadanía puede presentar algunas iniciativas en relación a los contenidos que, que va a tener esta esta constitución y de la mayor trascendencia también se aprobó la paridad como norma general en, todos los, eh, en toda la composición de los órganos, esto quiere decir en, la, en las comisiones y, el, y, y, y en todo. Entonces es bien interesante lo que lo que ha pasado con el reglamento de la convención. Ahora eh, también es bien interesante que se habían presentado con anterioridad por parte de distintas organizaciones algunas propuestas en relación a este a este a esta temática, y algunas de estas propuestas efectivamente se plasmaron en, la, eh, en el reglamento de la, de la convención. Me interesa sí señalar y recordar que la convención eh, tuvo que votar. 343 indicaciones respecto del, de respecto del reglamento y en algunos casos algo que fue muy discutido fue la transversalización del enfoque de género, que era una indicación en particular y que esa se rechazó y tuvieron que varios convencionales eh, aparecer explicando que en realidad lo habían hecho porque habían, se había aprobado con anterioridad o ellos querían aprobar una indicación que hablaba sobre la transversalización, como dijimos, no solamente del enfoque de género, sino de derechos humanos, de inclusión, plurinacionalidad, socio, el enfoque socioecológico y también la descentralización. Entonces eso fue, fue bien interesante porque no solamente se incluye esta transversalización de género, sino también de otros aspectos que son súper relevantes. Bueno, como señalábamos, todavía no hay acceso al texto completo del, del reglamento. Eh, sin embargo, eh, es bien interesante rescatar un poco lo, las propuestas de distintas organizaciones no gubernamentales en relación a, al reglamento desde la perspectiva de género. Esta, estas organizaciones hicieron propuestas que son, en algunos casos, bien macro, en el sentido de que no solamente hacen alusión, pese a que se crean para eso, pero no solo se pueden incluir en el reglamento sino también en el texto de la constitución y otras que son la verdad bastante más eh, particulares en relación por ejemplo al funcionamiento eh, no tenemos exactamente, no tenemos acceso exactamente a ver qué, qué quedó en, en la constitución, en, perdón, en el reglamento pero sí podemos saber algunos, algunas ideas matrices o algunos ejes aún así quiero destacar particularmente eh, la propuesta de reglamento el reglamento feminista que fue el, el que presentó la articulación territorial Elena Cafarena y que las eh, convencionales que se que, que se autodenominaron como, como feministas que son feministas presentaron por parte de 21 organizaciones el día de la instalación esto eh, en algunas de estas propuestas, fíjense que quedaron en el reglamento, como por ejemplo la instalación de una mesa paritaria, pero también incluían que la Secretaría Técnica fuese paritaria, eh, un enfoque de, o uno de los ejes importantes era el enfoque de eh, igualdad de género, la consideración de los trabajos de cuidado, la paridad, eh, el lenguaje inclusivo, la plurinacionalidad e interculturalidad, eh, la, la transparencia e, eh, e información, la descentralización, eh, que la comisión ética se pudiese pronunciar sobre algunos conflictos o conductas inadecuadas y la transversalización del género. Es necesario destacar que al parecer se incluyó un enfoque eh, de género, y no como solicitaban algunas organizaciones no gubernamentales que hablaban sobre un enfoque feminista, porque tenían, eh, porque ellas consideraban que el enfoque feminista de alguna manera cuestionaba de manera mucho más fuerte esta diferencia de, de poder en último término que existe entre los distintos, entre hombres y, y mujeres, y también incluía o podía incluir. A a las diversidades sexuales. No sabemos exactamente si eh, particularmente los trabajos de cuidado se incluyeron o no en el reglamento y si hay alguna norma de funcionamiento específicamente sobre este tema, particularmente porque eh, este, este, eh, esta propuesta que hicieron las convencionales feministas eh, eh, tiene normas o tiene... Eh, propuestas similares a la que realizó la red de centros de estudio por una nueva constitución que también considera el hecho de la adecuación de, de, los, de los horarios y de los días de funcionamiento y el reconocimiento de alguna manera de las labores de cuidado y protección de la maternidad no sabemos exactamente si esas normas se incluyeron o no en el, en el reglamento eh, también este, este texto, esta propuesta de los centros de de estudio incluía el, un, la creación de un protocolo de género y la paridad de género desde esta perspectiva es un poquito más conservador que el que, que este otro documento referido a la, de la propuesta de reglamento feminista porque la propuesta de reglamento feminista incluía la transversalización como derecho quedó y no solamente un protocolo de género que sabemos que es más acotado. Y esto es, yo creo que es relevante destacar de lo que sabemos que se aprobó en la, en la convención para que quede en el reglamento, porque si nosotros entendemos que la transversalización del género eh, es, la, es la regla, eso quiere decir que desde la perspectiva de género tienen que ser analizadas todas las decisiones desde la perspectiva, de, eh, todas las decisiones políticas que se tomen desde la perspectiva de género entonces a mí me parece que la verdad es una súper buena iniciativa no solamente que quede como una especie de protocolo de género o una comisión que haga alusión al género sino el hecho de que esto se transversalice creo que es una muy buena noticia creo que la inclusión de la paridad creo que la inclusión de esta transversalización del género son muy buenas noticias para eventualmente tener una constitución que eh, de alguna manera eh, colabore con la destrucción de estas estructuras opresivas que que habitualmente sufrimos las mujeres y en general las personas de la diversidad sexual la verdad es que lo que hay lo primero que hay que decir respecto de eh, el, el, la incorporación de, del enfoque de género en el reglamento es que no tenemos que olvidar nunca no tenemos que perder de vista que precisamente este es el reglamento que nos va a ayudar a construir una nueva constitución esto quiere decir que no es el texto de la constitución desde esta perspectiva el reglamento nos ayuda desde una desde desde un enfoque procedimental a, abord, a llegar a una nueva constitución pero es absolutamente esperable que los contenidos sean al menos coherentes o consistentes entre el reglamento y el texto de la Constitución. Es difícil poder decir con anterioridad que se podría mejorar desde el reglamento porque ya está eh, aprobado, pero como decía, no, no conocemos exactamente el, el contenido. Ahora, yo creo que desde la perspectiva del funcionamiento de la Convención, el hecho de que se reconozca la corresponsabilidad y el hecho de que de alguna manera se pueda adecuar los horarios y los días de funcionamiento a eh, las obligaciones que suelen tener las mujeres en relación a los cuidados, la verdad es que me parecería muy positivo. Ahora, eh, si es que eso no está, la verdad es que a mí me parece que de alguna manera es bastante positivo ya el hecho de que se transversalice el enfoque de género y que se asegure la paridad. Yo esperaría que esos mismos principios de paridad, de transversalización del género, no solamente se quedaran en el funcionamiento de la convención, es decir, no solamente en el reglamento, sino también que se incorporasen en el texto de la nueva constitución. Yo creo que es dable pensar que esos mismos principios, que esas mismas iniciativas, podrían también trasladarse al texto de la constitución y eventualmente podríamos tener una constitución, no solamente el reglamento de la convención, sino una constitución con enfoque de género y donde se de alguna manera se eh, establezca la transversalización del género en todos los distintos sectores y los los distintos ámbitos de la vida pública no sería raro aunque en otros países se ha hecho por ejemplo mediante ley bueno también hay constituciones pero mediante ley el hecho de que se establezca por ejemplo la obligatoriedad de que las leyes eh, que tienen ciertas características tengan que pasar por una eh, por un análisis en relación desde la perspectiva de género, donde se mida de alguna manera el impacto de género. Yo creo que de alguna manera no, no, no sería raro que la Constitución nueva establezca algo así, pensando que los principios que se consagraron en, la, en el reglamento de alguna manera van a estar consagrados también en la nueva Constitución. A mí me gustaría hacer de alguna manera un llamado a que las personas se informen sobre lo que, lo que está ocurriendo y se den cuenta que efectivamente el reglamento de la convención, al menos lo que tenemos conocimiento de ello, es muy interesante, va a generar probablemente consecuencias que son notables y que si esto se traslada al texto constitucional vamos a tener una constitución con enfoque de género, al menos, no sé si feminista, pero con enfoque género y quiere de alguna manera va a intentar luchar contra las desigualdades históricas entre hombres y mujeres.